Conmoción por la muerte de Calabrese. La noticia retumbó en los medios. Apenas se conoció la muerte repentina del destacado chef, Guillermo Calabrese, conmocionó a todos. La causa fue un paro cardíaco. Con 61 años, dejó este plano de las cosas. La inesperada, sorpresiva muerte del queridísimo destacado cocinero Guillermo Calabrese, quien falleció esta madrugada a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Murió uh, el cocinero... Guillermo Calabrese. Ingresó traído por la ambulancia del SAME a las 2 de la mañana en paro cardíaco. Se le completó la resucitación que se estaba haciendo en la ambulancia y desgraciadamente se lo dio por fallecido a las 2.30. Pero Cala dejó el mejor de los recuerdos en la televisión. Era una persona... Este, muy generosa, muy generosa con nosotros, eh, como cocineros estuvimos, compartimos muchísimos años juntos, muy gracioso eh, tenía un sentido del humor A, adentro o sea, al aire y fuera del aire El locro se hace para mucha gente se hace para Fechas Patrias se debería sí. hacer mucho más seguido eh, En el día de hoy el tema del día de hoy, de estas clases más cristales son deshuesado de pollo ¡A comer! ¡Tengo, para aro, aro. Sí, tengo un regalo para todos, también tengo un problema muy importante, se me están cayendo los libros. se me están cayendo los pantalones. Bueno, por lo menos yo no apunto a esa gastronomía difícil que tiene que venir con traducción. Una tapita de asado increíble, maravillosa y esto va a estar adobado con un chimichurri y nos dedicamos a la confección del chimichurri a vos que estabas acostumbrada y acostumbrado a tener otro presentador, otro conductor de qué mañana dame la oportunidad de convencerte yo hago televisión primero para divertirme bien, después para pasarla bien sí. era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río Naranjo en flor. Fue primero parte del equipo de Gato Dumas. Señor. ¿Cómo está? Las recetas de calabrese son espectaculares. Él también. Él también. ¡Opa! Cuidado, que calabrese! Con el gato fundamos el Instituto Gato Dumas hace sí. 20, 25 años Todas las ediciones de cocineros argentinos, él era el alma del programa Los fondos buitres están diciendo que la carne de nuestro país no está en, en buenas condiciones de ser exportada Y yo te quiero decir a vos, fondo buitre, hold down, no. hang no sé cómo te llamás ¿Cómo se te ocurre decir que la carne argentina tiene aptosa? ¿Pero de qué planeta viniste, pedazo de tarado? ¿De dónde sacaste? La carne argentina es maravillosa, la mejor del mundo Así que no mezcles cositas, eh Ladrón, pirata, chao, basta, se acabó Mira, porque es televisión y es un show Antes que nada Yo los invito a que se empapen No para ser eh, Cocineros ilustres de sí, restaurant sí, sí. Vas a cocinar en tu casa para, para tus amigos Hacelo de la mejor manera Calle perdida dejó un pedazo de vida y se marciò.